Hola a todos, mi nombre es Román Donato, nuevamente aquí con todos ustedes y hoy me encuentro con Yajaira García. Yajaira es de First Choice Lending, ella es una mortgage broker y hoy vamos a estar hablando de algo que es bien eh, importante para toda persona que va a estar comprando o está pensando comprar una propiedad es sobre el préstamo hipotecario, de dónde van a salir los fondos, lo que necesita para eso... Pero primeramente vamos a estar hablando de la importancia de trabajar con un Realtor y con un Mortgage Broker. ¿Ok? Bienvenida. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí frente a tu público, qué a bueno, tus seguidores. Qué bueno. Sé que tienes mucho. <ríe> tengo, tengo. Ok, so, explícame, ¿qué es un Mortgage Broker? Bueno, en el caso del Mortgage Broker, la diferencia entre un Mortgage Broker y un Lender, básicamente es, el Mortgage Broker trabaja directamente para el cliente, Ayudando al rialto y al cliente en un fin común que es obtener esa propiedad En el caso del lender, el lender trabaja para el banco Eso quiere decir que cuando tú tienes tu cliente y tú quieres que tu cliente sea aprobado para esa propiedad Tú lo llevas a un lender, el lender X por alguna razón no lo puede aprobar Tienes que llevarlo al lender Y Entonces so ya en este caso vamos a estar corriendo el crédito dos veces cuando ustedes trabajan directamente con un mortgage broker, el mortgage broker hace todo esto por ustedes. Trabajamos el crédito solamente una vez y lo podemos someter a diferentes bancos que ya con la experiencia que nosotros tenemos, sabemos qué banco trabaja mejor para cada cliente en específico porque cada uno de los clientes es bien individual. Ok, ok. So, ¿cuáles son o, o cuál es, cómo, cómo, cómo la persona decide... ¿Qué mortgage broker? ¿Cómo, ¿Cómo hace ese approach? Bueno, mayormente ese approach lo hace muchas veces referido por el realtor. El realtor tiene que tener una conexión con un mortgage broker, alguien que sea de tu confianza, que ya tú sabes que trabaja bien, que está pendiente a tus casos, que te conteste el teléfono, que trata bien a tu cliente, que le conteste al cliente todas sus preguntas y todas sus dudas y está ahí todo el tiempo, cada vez que lo necesite. Exactamente. Eso yo creo que es muy importante para las personas que están viendo, que entiendan que la relación también entre el mortgage broker y el realtor, esa relación que tienen esas dos personas para comunicarse durante la transacción de la propiedad es bien importante. Es correcto. No solamente el realtor, es como si hiciéramos, yo diría estilo un chat. Estamos los tres envueltos en la transacción, so todo el tiempo tenemos que estar informados de todos los pasos de esa transacción, qué está sucediendo y qué cosas estamos necesitando para lograr ese propósito que es eh, obtener las llaves de esa, esa propiedad. Muy bien, muy bien. ¿Qué otros qué otro servicios puede ofrecer el, el Mortgage Broker? Bueno, nosotros mayormente también nos dedicamos a lo que es la parte educativa del cliente porque la realidad es que no todo el mundo puede comprar una casa hoy pero todo el mundo puede hoy comenzar a prepararse para obtener esa propiedad en el futuro. Es so, bien importante ir de la mano del Realtor, ir de la mano del Mortgage Broker, donde te vamos a explicar qué cosas necesitas. Nosotros en el caso tratamos de hacerlo lo más básico posible y darle un plan de acción al cliente. So, lo primero que vamos a hacer es esto, lo segundo que vamos a hacer es esto, lo tercero que vamos a hacer es esto. Claro, siempre vamos a estar especificando qué es lo que tiene que hacer este cliente. So, el plan que yo le puedo dar a un cliente no aplica para el otro, porque quizás un cliente tiene que comenzar con eh, restablecer su crédito de alguna forma. Claro. Pero quizás tengo otro que ya tiene su crédito restablecido y solamente tenemos que trabajar en lo que es los ahorros para esos fondos que necesita para llegar al cierre. Eso cada caso es único. Ok, so, y el, el, en el caso de que eh, el cliente mm -hmm. va donde ti te, te y dice, ok, yo quiero comprar una propiedad, yo quiero ver, y el, y el cliente no está todavía en ese punto el broker, el mortgage broker en este caso, ayuda a ese cliente o lo, lo asiste en qué es los pasos que tiene que tomar para poder llegar al punto donde pueda entonces estar listo para... Claro que sí, nosotros hacemos eso, nosotros le explicamos cada paso que tiene que hacer y en todo esto siempre envolvemos también al realtor porque siempre lo digo, es un trabajo en equipo, si no lo hacemos los tres... No se logra. So, yo le voy a dar el plan de acción, el realtor tiene que darle el seguimiento para ver que ese cliente ha continuado ese plan de acción y el cliente tiene que ser responsable de hacer su asignación. Si realmente se quiere comprar una propiedad, hay que hacer el trabajo, hay que hacer la asignación. Yo pienso que todo el mundo lo puede hacer. Eh, muchas personas vienen aquí sin documentos, eh, con un estatus migratorio diferente al que nosotros los ciudadanos, ciudadanos tenemos y esas personas lo logran que se lo proponen y hacen la asignación. Ok. So, como pueden ver en, en este tema de la importancia de trabajar con un mortgage broker y un realtor, mayormente lo que se trata es de completamente transparencia, de trabajo en equipo, de que la información que se necesita para lograr la compra de la propiedad que ustedes quieran se pueda lograr. So eh, Queda de ustedes conseguir las personas que entiendan que son indicadas, para esa transacción y con las cuales ustedes se sientan cómodas, ¿ok? Muchas gracias y nos vemos pronto.